También depredado, como otros tantos ríos que lo han destruido también. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un placer, hermano. Omar, eh, yo quiero, yo quiero eh, eh, comentar algo sobre la muerte del de muchacho de Cotuí. ¿Cómo tuve eso de, de, de que este coronel se vistió con, con la ropa del sacerdote para pa matar a ese, a ese muchacho? Yo creo que ese, eh, ese padre pasará a chacacón de la historia, porque imagínate, ¿tú sabes lo que es, lo grande que es eso? Mira, eh, hay una ola de violencia, hay una ira de violencia, no solo ese caso. Si Ángel me pudiera conseguir que hay un video que se ha hecho viral, que yo ni quiero ver eso, porque yo soy muy sensible, le soy honesto, yo los abuso. Eso independientemente así a si un tipo tiene, porque uno es humano. Uno es humano y, y las injusticias y, y la forma primitiva de actuar, yo rechazo eso. Ahí aparecieron un ladrón, el tipo es un ladrón, en, la loma, en Sabanayegua, en Azua. Y el tipo de que tiene verdad en zozobra a los moradores de ese sitio robando. Y lo cogieron unos policías y lo agarraron robando. Y lo esposaron atrás y comenzaron a, a, a darle latigazo. Cada uno de los policías, eran tres policías o cuatro policías. Y el muchacho gritando y, y reboicándose. Yo no puedo ver, pero me gustaría para que ustedes vean. La, la, la, la, la ola de violencia Ve a ver si Ángel me puede conseguir Tiene que estar en Youtube En una cosa Sí, sí, la mamá le dijo, es verdad Es verdad Pero, óyete, yo no sé Pero yo, sinceramente Porque es un acto de crueldad ¿Tú sabes lo que tú coges con...? Mira Porque eso está en contra De la civilización humana La civilización ha superado todo eso y se, y, se, y, y, se, y se prohíbe Los maltratos físicos Y ya ese tipo está sometido A la, a la ley porque está esposado y, y aquí Los derechos humanos De los ciudadanos Tienen que ser respetados Usted no puede coger un ciudadano Y, y, y Independientemente porque, Y porque esos ladrones que se roban millones de pesos No le hacen eso a lo mejor un salamito, una porquería, robaba ese individuo. ¡Franklin ese! ¡Franklin Miese. Un, un Bien, ¿y usted, hermano? Agripino Agri ha hecho peor que ese sacerdote. Sí. Sí. Sin sotana y ha acabado con él. ese se ha hecho rico, mediando y, y llevando al pueblo a, a derrotero. Ese sí ha sabido ser. Tenían que buscarlo ahí a ver si se prestaba para eso. <risa> ese sí sabe, es medial. Gracias y buena tarde. Buena tarde, hermano. Sí, este. No le contesté justamente a, a, a la persona que me preguntó. Eh, es difícil la situación, porque ese muchacho tenía a esa gente secuestrada, un niño. Era una situación difícil, eh, decir, es muy difícil. Buenas tardes. Buena. Un Buena. placer. Ah, pues se cayó. Es eh, eh, eh, un poco difícil. Tengo que decirlo, un poco difícil. Eh. Buena. Bueno, Omar, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Omar, digo yo que... Ahora, como tiene el gobierno que viene de de Luis, todos los senadores y diputados, debieran de, de una ley, yo no sé si tú estás de acuerdo en este sentido, de que el que cerró una tapa de, de un registro, debieran echarle 10 años y el que lo compra, meterlo preso también de, de, por mucho tiempo y suspender el negocio de esa compra ilícita que tienen de hierro. De, debiera Pero ser yo así. Debiera ser así. Eso, eso, es, eso es real, debiera ser así. Pero usted sabe qué desorden del país que tenemos. Eh, bueno, entonces, este, debo decirle que... deja ver, porque me han puesto varios mensajes más aquí. Eh, Dame ver una... Buena. Buenas tardes, Omar. Sí, buena, un placer. Gracias. Eh, Omar, pero en este pueblo no, van a, no piensan tapar un hoyo, porque si quieren tapar un hoyo, usted, este pueblo está lleno de hoyos Por las cuatro esquinas. Pues tú, mira, eh, el eh, eh, taparon uno el sábado que está a llegar a, a la entrada de la urbanización de Amado Ten ante la sirena, que tenía muchísimo tiempo. Date Eso una vuelta por ahí, que taparon ese sábado. Sí, y uno que había frente a la güjera también, que hicieron ahí, donde entran el bujillo, ahí taparon uno, que hicieron. Ahí taparon otro, sí, es verdad. buscar la ciudad? Eh, ellos han tapado varios, ellos han tapado varios. Sí, pero quedan muchos, ciertamente todavía. Pero creo no, que no, en la libertad, ahí al lado, en, el otro? en la libertad con Salcedo, creo que hay uno que es muy peligroso también. No sé si se lo han tapado, tengo que verlo y en sí. los bomberos ahí que eso que están que está con caliche sí eh, eh, ahí en los bomberos eso ha sido histórico eh, de los bomberos sí vamos Ramón Ramón Guiza bueno ma, bien ¿Cómo ¿y tú? está? B bien, mira Omay, aquí frente al hospital está el hoyo de Ale, el hoyo de Ale, que nadie lo tapa ni nada. aquí se han caído motoristas se han rompido carros es un hoyo grandísimo aquí frente al hospital. el hoyo de Ale. Y no lo tapa nadie. Ay, santísimo. Y... ¿Qué vamos a hacer? Sí, de no. mañana para este a poner la barriga en el medio ahí. No, no, Ramón. Adiós, medio ¿por a medio me voy la barriga, barriga el hoyo de Ale. Adiós por Ramón, pues tú sí estás cruel. ¿Y qué pasa, Ramón? ¿Tú quieres que se rompa el pecuerzo, Ramón? No, así no, Ramón. <ríe> Buena, hermano. Buena. Buena, padre. Un placer. Bien, bien, bien, sí, para bueno, hacer opiniones, ¿verdad? Siempre respeto a los que se comete. A que se siga la violencia, porque tratar estas a una persona son diestadas con todo el conocimiento para detener a una persona, porque trató de ejercer un crimen para dañar, que si hay más y otro, caso. Que se puede solucionar, pero no se lo está poder, porque ya la delincuente no va a creer y le va a tirar. Bueno, la iglesia católica está indignada así, porque él utilizó una herramienta de una institución, ¿verdad? Que eso hay que respetarlo. Y además, cuando el, el, el delincuente le, le, le dijo que le leyera el Salmo 91, el coronel no encontró qué decir. Tenía que buscar la estrategia del militar porque para eso están adiestrados. Pero que no, lo que pasa es Pero, que eh, eh, quién sabe con qué pregunta le va a salir una gente así de manera inesperada. Y, y, y, y eso no da tiempo de que para uno estudiar. Es una cuestión de minutos. Y ese muchacho claro. le salió con eso. Eso fue una sorpresa que el muchacho le salió con eso. Pero, porque, porque militarmente que se dice que el militar tiene que ser más tigre que el tigre. Este es un código no que está en la política. Pero no es, que es cuestión de tigre, es que si el hombre no sabe, ni, ni hasta los grandes bíblicos saben todos los salmos de, de, de, de la Biblia. Eh, hay muchísimos religiosos que van a las iglesias y ellos no saben todos los salmos. Y si les preguntan, léame tal salmo y, y ellos van a quedar mal, porque no, no, no es obligatorio no. saberlo todo. ¿Usted me entiende? Virgen Marte, por acá. Omar, buenas tardes. Buenas tardes. No, pero existe la cuestión del padre. Él invitó al padre que fuera y el padre dijo que no. Sí, ellos invitaron un padre y dijo que no hay padre. No quiso correr ese hijo. Eso es verdad. Entonces, el padre le prestó a Pero... Y entonces el muchacho lleva cuatro, cuatro horas ahí. Sí, él gente tenía para que... Den, eh, el coronel tenía que dominar la, la parte situación. Parte. El, el coronel tenía sí. que dominar la situación. Esa es la verdad. Tenía que dominar la situación y terminó en una tragedia que eso todo el mundo lo está comentando hoy. Buena primo. Buena primo, Carlos. Primo, ¿cómo está usted? Bien, gracias, a usted? usted. Primo. Primo, lo que pasa es que hay muchas cosas que no lo han dicho con relación a alguien y Sí, sí. Hay... Ahí no sí. hacía nada y le había dado un tiro ya a una persona y tenía sí. un niño y una, y una dama ahí apuntándola. Ya le había dado un tiro, es verdad. No, estaba con una pistola ahí, una con ese por... niño ahí, he puesto a matar no. ese niño que tenía, adiós, ah, no va a ser un peligro. No, ahí no había ahí no había ahí no había otra alternativa primo había poca alternativa parece no no no Adiós. y si sí si matado a la mujer y el niño qué habían dicho de coronel bueno así es